Hey, bigotón, dímelo, ¿cómo tú estás? Óyeme, ¿y quién es ese de gorrito? Eso tiene que ser el que cogió los cuartos prestados, pero yo no he cogido ningún dinero prestado. No, pero ese que está hablando tiene que ser San Pedro. San Pedro, no verdad, ese eres tú, San Pedro. Barbarazo, un tigre que, que vendió a la patria. ¿Hm? Hame hablar. <risa> Entonces tú eres San Rafael. Ay, ay, ay, San Rafael, <ríe> qué ameno es el truji, qué ameno es. Pero yo no sé qué yo hago aquí, porque hasta mi nombre es culto, Ulises yo me llamo. Yo no sé qué hago con estos tres delincuentes, porque yo soy, sí, que yo fui un presidente de Apago y vámonos. Yo sí fui un santo de verdad. Concho, Lili, pero, pero verdad, pero concho, pero cualquiera te da con esta silla.